exponíamos nuestra preocupación acerca de cómo el Estado ha ido permeando el otro poder, no el Estado sino el gobierno, en el sentido del ejercicio del poder ejecutivo que teniendo, ¿Cuál es el otro poder? No, no, eh, porque hablé de Estado y el Estado no es, sino ah, es el, okay, gobierno. el gobierno Ah, ya, ya. Eh, hice una corrección Sí, sí, sí, perfecto El gobierno ejercido, ejerce ejerce ¿eh? Ah, perdón. En la figura del mandatario se debe garantizar el respeto a los demás poderes, no a la constante el, al constante asedio a los demás poderes. Y hablábamos de que era importantísimo separar y tener conciencia de que la justicia no podía estar asediada por ningún otro poder y mucho menos por el poder político porque se particularizan los intereses y, supo, y suponemos que el Estado, el funcionario tiene una responsabilidad de actuación conforme a la ley y que el funcionario que incumple debe ser sometido a la justicia cuando esto conlleva justicia. Pero esas son de las utopías que la República Dominicana no ha podido encontrar la vía o camino y se ha ido haciendo más constante la crítica, de la variación del cómo debe ser el Estado en su actuación. Me refiero entonces al, poder, al, al Ministerio Público que planteaba Luis Abinader de, de su separación, que no debe de depender del gobierno de, o del presidente, puesto que esto coloca en comodidad a todo el tren gubernamental, porque cuando se trata de persecución de la corrupción y nosotros teniendo tantos eventos tantas realidades de, demostradas y no se ha hecho nada, entonces uno se preocupa. La, el Poder Judicial ayer celebró su día, ya fue planteado por el Presidente de la Suprema aquello que habíamos hecho, comentario como práctica o futuro de las Cortes, que conocerán eh, casos de primera instancia y Gracias. irán buscando una transformación ¿Escuchaste el discurso del presidente de la Suprema? Parte. ¿Cuál es tu opinión de lo que pudiste leer? A mí me preocupa, porque fórmula de políticos a la justicia va a ser preocupante siempre. Se nota un populismo, ahora judicial. <ríe> a mí me preocupa. Y lo vamos a desglosar... La justicia está secuestrada. Y lo vamos a, desglos y lo vamos a, a, a desglosar porque quiero darme el, el tiempo de entender esta posición de una persona que no ha tenido carrera judicial en ninguno de los casos, solamente académica. Y no me confío de quien no tiene ejercicio pleno... Claro de la judicatura, pueda tener fórmula plena para las soluciones de la judicatura. Y además, cuando ha habido muestra desde, desde Miriam Germán hasta la fecha, el juez se encuentra atado y se encuentra asustado porque su, su, su posición, su ministerio está sediado constantemente y hasta temen en decisiones. ...ya eso es una realidad... ...pero de hecho su escogencia... ...va a depender de una situación... Eh, ...si se quiere política... Sí. Se vio con, eh, ...y ese caso de, de Miran Germán... ...es un caso ideal... Para que, la, para que la gente pudiera ver, la sociedad pudiera y ver comparar. cómo se eligen los jueces. Y es una pena que lamentablemente se tengan que, que escoger de esta manera, utilizando eh, ese, no, esos y, vínculos y, políticos. Que haya quedado al sí, hay, que claro. hay que aclarar que cuando tú dices cómo se eligen los jueces, no son todos, solo los de la Suprema. suprema no la Corte la la suprema, suprema, Porque sí. los otros están sometidos a un sistema de carrera, que lo va entrenando, que lo va preparando. Y sí. ahí es que está. Entonces, sí. en el día de ayer... He buscado cuáles fueron las palabras en lo local frente al busto de Duarte, de la actual procuradora de la Corte, la quien no conocemos y que por demás es de Santo Domingo, ella me imagino tendrá su tiempo para irse adaptando y conociendo la sociedad que le ha correspondido hoy dirigir o en la que le ha correspondido administrar justicia en el sentido, en el ámbito de la Procuraduría, de la Corte. Y parece ser que llevaba unas flores un tanto seca o marchita y así enunció que así andaba la justicia. Y si tomamos mi comentario de antes de ayer respecto a lo que decía eh, Pimentel, ¿cómo es? Encarnación Pimentel, Encarnación Luis Pimentel, Encarnación Pimentel, poniéndole ¿Será bueno eh, en el artículo del listín diario, diciéndole a Henry, al presidente de la corte, que ponga eh, atención a la corte de San Francisco de Macorís, porque los jueces andaban como chivos sin ley, sí. y a quienes nosotros hemos defendido y hemos advertido que si esa es la fórmula ahora para producir cambios, trastornando, inclusive, llevándose de paro la moral y honra de personas que han dedicado su vida a la judicatura y, a su, y en un ejercicio pleno, visto por todos nosotros, conocido. Y ayer se agrega estos comentarios que para mí son desacertados de la propia procuradora actual, procuradora de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. La verdad que es preocupante y pareciera que son cañones de ataque a la justicia en San Francisco de Macorís como si se pretendiera transformar las cosas de golpe y porrazo raso sin, sin tener reparo es que el procurador tiene su propia justicia Francis, él eh, está actuando y, y, y está manejando eso acorde a intereses eh, estrechos mira, el procurador adjunto el, de de eh, Adjunto Coordinador Legal del Despacho de Jan Alain solicitó archivo definitivo al expediente de Andy Daguar. ¿De Andy Dauard. ¿Qué te parece? Esto. ¿Qué el Procurador ese? Adjunto Coordinador okay. Legal del Despacho de Jan Alain. ¿Cómo se llama? No, no, no, no eso, dice. Eso es increíble. No dice el nombre ahí. Sí, yo lo tengo aquí. Es Mira, decir, que es, es una componente uh -huh. fuerte. Que fuerte. Deja al desnudo la no intención o la no, el no interés de producir transformaciones o cambios y mucho menos mandar un mensaje de, de buen hacer hacia la población partiendo de estos hechos y de estos socios, porque óyeme esto, no solamente recibió Danilo Medina en su despacho posterior a las declaraciones de Alicia Ortega respecto a la investigación desde Brasil cuando menciona, entre otras cosas, a Andy D'Aware y él admite que recibió los 2, 3 millones de dólares. Sí. Lo recibe en el Palacio como una muestra de que él, está, que él está en el anillo, que él está protegido y ahora qué es lo que establece esa, ese pedimento del Ministerio Público archivo definitivo de un implicado en uno de los actos de corrupción más grave que ha tenido eh, América Latina y el mundo. Pero ahí está Temístocles también, que admitió bueno, que, recibió, del, que recibió dinero es y Es el presidente dónde está. del partido. Pero para mí, la parte de Temístocles como el mismo da candidato de, del PLD, ah, me luce que es el aspecto profundo o rabia profunda que tiene Danilo contra Leonel para demostrarle al país de que no se necesita ser un dios del Olimpo ni ser un erudito político para ir a ser candidato, y le puso lo peor. Pero no solo eso, que si tú abandonas esa, esa posición de presidente, te estoy poniendo a un convicto, es decir, que lo que tú has dejado, Lionel es insignificante. Yo desde aquí, porque aunque no, no voy, estoy pago para que eso gane. No, Dilo, no entiendo que lo estás politizando el tema. No, es que, es que hay una un ámbito de política desde que empecé a hablar, de cómo se está manejando la justicia políticamente. Ya, ya. Es que estoy haciendo la crítica y necesariamente tiene que estar el ingrediente político porque los actores que están teniendo principalía en, la trans, en, en el trastorno. Era la foto de la de la Mira, fuera ofrenda. Hay, correcto. Hay un video también. Pero muy buen acto. Pero fíjate las flores, la llevó a propósito. ¿Es un mensaje? En esa foto ella habla de lo marchita que está, no solo a las flores de su, ella llevó una especie de flores podridas para significar que eh, eh, así está la justicia. Realmente ella decía que la gente ve la justicia en esa condición. Ah bueno, entonces es un contexto diferente. Bueno, hay no, un video donde ella explica el asunto este de la justicia. Pero escuela. que lo lleva a o sea, propósito. Si lo podemos ver. ¿Y tú sabes qué? A este proyecto que ella se está refiriendo, los jueces que estaban presentes empezaron a caminar solos y se fueron, la dejaron sola. Es decir, que hay, se nota que hay una especie de, de sutil enfrentamiento de posiciones. Pero una pregunta Francis, porque hemos escuchado que tú has dicho, de alguna forma has denunciado que están imponiendo jueces y que lo están... No, la... no lo están imponiendo. Bueno, que están, lo están trayendo no desde están, otra zona. No, no. Están propiciando y acomodando la situación para producir posibles cambios y sobre todo en la justicia aquí. Pero entonces ese accionar de ella, ese mensaje que quiso llevar ayer se, eh, te dice... se une a los proyectos de, de, de que debe de, de producirse aquí según Encarnación y los demás críticos, que se están utilizando su pluma para producir eso. Pero en el día de ayer, eh, el no, compañero no Amado hacía referencia a que, por ejemplo, y es el caso de, de, de, del escrito del señor Encarnación en el listín diario, que cuando, por ejemplo, una persona opina en contra de la justicia Y otro opina en contra de la justicia Entonces se va creando una percepción Que no necesariamente tiene que ser cierta Y posiblemente ese comentario eh, bueno, Dentro de ahí, su discurso que ella ese hiciera, es el, el Una labo. cosa es cómo la gente Ve la justicia Otra cosa es cómo realmente la justicia Ya Amado de manera brillante eh, explicaba ayer que a veces la, las personas por no tener el conocimiento técnico del área jurídica a veces no comprenden los procesos, a veces quieren 30 años cuando realmente eh, la calificación eh, no encaja dentro de eso. Eh. A veces quieren una gente presa cuando realmente se sabe y, y los técnicos sabemos que la prisión preventiva debe ser un caso excepcional y no la regla. Y entonces ese tipo de... de... Pero no solamente eso, sino que tiene un tiempo. Exactamente. Y, y a Y Amado lo explicaba de Y manera Mira, que no, que no va a requerir ni siquiera de la revisión de la medida, sino que ese tiempo llega y es claro, libertad pura y simple. Correcto, sí, correcto. Es decir, no comprender eso y eso te dice a ti. Que nosotros tenemos que irnos cultivando como sociedad y entendiendo esos procesos para que no nos sentamos cuando nos corresponde eh, afectado ¿por qué? porque no necesariamente el hecho de que esté en libertad no necesariamente no vaya claro. a cumplir con todo lo que requiera la, la justicia y hasta cuando ya llega una sentencia definitiva para eh, a cumplir que va? que pero no corresponde a nosotros desde aquí eh, eh, llevar a que la gente claro. lo entienda claro. entonces concluyo nuestra preocupación en estos días es que se vaya minando y se, va da, y se vaya creando una conciencia de, de terror que venga encima el cambio abrupto y desproporcionado solamente porque se haya creado las bases en comentarios, artículos, enfrentamientos, en posiciones de una nueva procuradora aquí, es que pareciera que todo se me parece o se me entrelaza parece para que... producir lo que yo estoy temiendo. Lo que aspiro es que no se den procesos en la justicia que no sea en base a lo que indica la norma y la constitución. Después de ahí estaremos complacidos si se ajustan al debido proceso No a crear procesos ni expedientes Para producir entonces aquello que yo temo Cambios abruptos que se lleven de paro La moral y honra de personas que han dedicado su vida Ya se puede decir hacer ser juez Así es, bueno gracias a Francis Rodríguez por el comentario Vamos a escuchar un mensaje navideño Ya será de la vieja Belén pues Sí, ¿verdad? Porque ya la Navidad. ¿Cuándo la vieja Belén? Eh, yo entiendo que es a final de mes de enero. Okay. La, vieja Belén. la vieja Belén se inventó para aquellos que todavía tenían la esperanza de que los reyes le, le dejaran, pero no había como muchas, tú sabes. Ah, bueno. <risa> Era poca cosa. No, la vieja Belén, cuando venga la vieja Belén.